Con, con Leo Messi, bueno Leo, quedaste un poco, un, un poco caliente por el final ¿Qué mirá Bobo? ¿Qué mirá Bobo? Anda, anda para allá Bobo a pesar de la clasificación de Argentina a semifinales Lionel Messi terminó con una tremenda bronca por cómo se dio la sufridísima clasificación de la selección argentina la siguiente ronda Messi estuvo recaliente al término del partido y se enfrentó a todo lo que se asomó por delante a Mateo Laos, a Van Gaal y a jugadores de Países Bajos en el postpartido, mientras empezaba la entrevista para Tayser Sport Messi protagonizaba este momento donde se encaraba con alguien del equipo rival Gastón Edul, el periodista que estaba entrevistando a Messi desveló para quién fue la dedicatoria de Messi con el anda bobo en Twitter publicaba si quieren les digo a quién fue y más abajo en un comentario desvelaba que fue dedicado para el número 19 de Países Bajos que justamente estaba por ahí es decir el recadito de Messi fue para Wet Horse, el verdugo que le marcó el doblete a la Argentina en esta jornada con, con Leo Messi, bueno Leo quedaste un poco un, un poco caliente por el final que mira bobo, que mira bobo, nada allá bobo Anda para allá, tranquilo, tranquilo, Leo. Y es que el anda Bobo no fue suficiente. Para los micrófonos de la televisión, Messi fue durísimo con el árbitro y pidió a la FIFA poner jueces que estén a la altura del Mundial. Teníamos miedo antes del partido porque, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso, no. No, no puede poner un árbitro así con, para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza tan importante que, que el árbitro no, no está a la altura. Y cuando todo terminó, Messi también se acordó de Bangal y fue a increparlo cuando Argentina ya estaba clasificado. Messi tenía una monumental bronca. Pero lo de Bangal no terminó solo ahí. El capitán Albiceleste recriminó la manera de jugar de Países Bajos con Bangal en el banquillo que se jacta de jugar bien, según palabras del capitán argentino. Y agregó un minuto de más. No solo por los minutos, sino por lo que por todo el partido, ¿no? Por, por la chiquita, la boludita, siempre, siempre te jugaba en contra, después. Después del último full donde viene el gol, no era full, eh, creo que no era full, la verdad no, no. sé. Eh, pero, pero bueno, mucho detalle que dentro de la, de la cancha te da cuenta que, que te la quiere inclinar. Y, y te digo otra vez, Bangal vende que juega bien al full y metió pelotazo, no, amigo. Vamos a